No te vayas. Amigos y amigas de las redes sociales, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo y directo desde la ciudad blanca de Arequipa. Imágenes en vivo y directo por las cámaras de Mario, la voz del pueblo. Hoy nos encontramos con una gran luchadora social. Señora, muy buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo y Directo, somos prensa del pueblo para servir al pueblo. ¿Cuál es su opinión de esta crisis política que vivimos hoy en el Perú? Adelante señora, que estamos ante los ojos del Perú y del mundo. Esta crisis que estamos pasando en el Perú, la verdad que nos está ya desesperando. Eh, por medio de los fujimoristas están destrozando la economía de acá, de nuestra hermosa tierra del Perú. Eh, se quieren llevar nuestras riquezas y no lo vamos a permitir. Eh, llamo a, a la población de aquí de Arequipa, de toda la región del sur, tanto Puno, tanto Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna, y a nivel del todo el Perú. Por favor levantémonos para la tercera toma, tenemos que defender nuestra patria, tenemos que hacer que ya estos corruptos se vayan ya de este gobierno es lo que queremos, queremos que nuestro Perú descanse de tanto robo, ya en las riquezas del Perú tienen que quedarse para el Perú despierta hermano peruano despierta, saben de que ya falta poco de que van a embargar nuestro Perú, ya no va a haber exportación ni importación nosotros nos vamos a morir de hambre entonces evitemos eso comencemos de una vez a combatir esta corrupción, ya debemos de votar a este gobierno corrupto, Dina Boluarte, a ti te digo, tú no eres nuestra presidenta, no nos representas, aquí estamos luchando, estamos luchando madres de familia, estamos luchando estudiantes, universitarios, eh, amas de casa, trabajadores, agricultores, eh, compañeros de campo, entonces les invito nuevamente que por favor, hay que ponernos de pie, defendamos nuestra patria, tenemos que defender nuestra patria, y de una vez despertemos hermanos peruanos, no permitamos de que, agarre, de que agarren y embarguen nuestro Perú, de que ya comencemos a morirnos de hambre, entonces no es justo, vamos a pasar peor que Venezuela, peor que Cuba, evitemos esto, evitemos esto, la verdad que digo de que eh, estando Fujimori en la cárcel con Montesinos, la verdad que ellos estando en la cárcel, estando allá, nos están jodiendo el Perú, disculpen mi vocabulario pero la verdad que ya esto se está saliendo de las manos, entonces nosotros somos autoconvocados, nadie nos financia nadie nos paga, nosotros estamos defendiendo nuestra patria por eso les digo a los hermanos de Puno que estamos nosotros luchando por ellos también, vamos a defender el litio hasta el final, no se van a llevar el litio, y tampoco se van a llevar las riquezas, porque mayormente todas las riquezas están aquí en el sur del Perú, y no vamos a permitir que sigan robando nuestras riquezas, y vamos a hacer de que en, aquí en el Perú se quede el gas, el gas para los hogares, no es, no es justo que nosotros paguemos 50, 60, 70 soles en el gas, mientras que aquí tenemos nuestra riqueza del gas es, un, es una riqueza que tenemos tenemos En Chile, en otros sitios, 17 soles, 18 soles venden nuestro gas peruano y a nosotros, que es aquí es la riqueza del gas, nos lo vendan en 80, 90 soles. No es justo. Ya debemos de ponernos de pie ya, hermanos. Somos autoconvocados y vamos a luchar por nuestra patria. ¡Que vive el Perú! Qué vida. Qué vida. Muchísimas gracias, señora. Muy buenas tardes, amigos, amigas de las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo y directo desde la ciudad blanca de Arequipa. Imágenes en vivo y directo por las cámaras de Mario, la voz del pueblo. Señora, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo y directo. Somos Prensa del Pueblo para servir al pueblo. Adelante, señora, que estamos ante los ojos del Perú y del mundo. Bueno, saludar a todos los hermanos de todo el Perú, sobre todo de Arequipa, que en este momento estamos en la esquina de Plaza de Armas de Arequipa, y bueno, decirle que la lucha para la tercera toma ya hemos hecho conocer de que mmm, la región Puno está bien organizado y sobre todo lo que falta es para los hermanos de, de acá, de Arequipa, donde ya se ha manifestado en este momento la hermana, nosotros lo que estamos siempre... Yendo a los lugares para concientizar a la población de que nadie ha parado en esto, más al contrario, eh, las organizaciones sociales, eh, autoconvocados, todos están organizando para esta tercera toma o oh, la movilización sobre la democracia, no sé ellos, la mayoría, la masa, el que va a poner ese nombre, pero nosotros vamos a luchar hasta sacar a Latina Boduarte. Entonces, eso es nuestra lucha y nuestra posesión que tenemos claramente. Así que, hermanos de todo el Perú, eh, de repente para todo sitio, ese momento también nos está invitando para Tacna, para Cusco, para diferentes lugares y decirle, hermanos, eh, a todos los hermanos que están en, en todo el Perú, Creo que a los dirigentes muchas veces nos han traicionado y muchos ya no creen en los dirigentes, ¿verdad? Y por eso que ellas son autoconvocadas, así que están en las, en las luchas, de las masas. Entonces es importante también para que los dirigentes también se den cuenta que la población también ha perdido ese, eh, ese, que, ese esa confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque CGTP así muchas veces han traicionado y ellos siempre dicen que ellos, ellos son traicioneros. Entonces eh, eso, así que CGTP también, no creo que se corrija. Tendremos que cambiarlo todo, hasta la dirigencia desde nosotros para que haya nuevos líderes en todo el Perú, para que nosotros eh, veamos la realidad de nuestro país, hacer conocer eh, y sobre todo informarnos todo de la constitución política del 79 y el 93, en qué nos favorece y en qué está en contra de nosotros todo ello, y por eso que el pueblo pide la... Nueva constitución bajo asamblea constituyente, donde la mayoría apruebe para que si se si va o no, ¿no? Entonces, ni eso quiere el Congreso, así que el Congreso no hace su trabajo, tanto la prensa nacional, ahora eh, Joaquín Ramírez, que tantos millones ha robado a este país y no está en la cárcel, no tiene orden de nada, igual todos los corruptos, entonces el pueblo ya estamos cansados de eso, entonces nuestra lucha es ahora o nunca para recuperar nuestra patria, entonces esa es nuestra posición, creo que la hermana está haciendo nosotros lo que estamos es identificar también a los verdaderos líderes de, de las de las regiones, de los barros, de todos, entonces una es un personaje ya de acá de la Arequipa que también ha estado luchando siempre desde el día 9 ¿verdad?, entonces, desde que han vacado a, a nuestro presidente de la República. Entonces, recuperemos la democracia y contra los asesinos. Es un, poco, es un pequeño grupo que quiere manejar nuestra patria con vecinos terroristas, quieren callar. Así que, hermanos, luchemos todos, organícense aquí en en Arequipa y también si es posible con la hermana coordinar en Cono Norte ellos se reúnen permanentemente también salen a las marchas hay también algunos envidiosos que quieren malograr esa lucha así que nosotros no vamos a caer en eso y nosotros siempre hermana vamos a estar respaldando también y felicitar a la hermana que ustedes si sí vienen trabajando permanentemente así que eso es nuestra, nuestra, nuestra lucha eh, firme y eso es lo que uno tiene que valorar y acá está, nos han prestado aquí las alpaquitas que tenemos aquí desde la esquina de Plaza de Armas así que estamos en una parte porque más allá hay mucha bulla y por eso nos hemos venido aquí y así hay mucha gente que también está para la tercera toma, ya se están preparando, entonces eso estamos haciendo conocer, ¿no? nosotros desde aquí, desde este punto, para que no, con la bulla de la música, todo eso, no se escucha desde allá, desde, desde Plaza de armas Por eso, hermanos, estamos aquí desde la esquina. Así que saludos para todos. Eh, estamos un poquito roncas, disculpen, y la hermana también que ha estado en Pedregal, en Pedregal luchando ¿no? contra la asesina Dina Boluarte, así que ahí está la, la belleza de de acá del del campo, las alpaquitas. Así es, hermanos, así que saludos siempre, hermano Mario, siempre también creo que te han pedido la población manifestarse allí, es bueno dar cámara a todos porque, eh, no, aquí no, pues en la plaza que han estado, entonces en momento cuando quieren hablar es importante también facilitar las cámaras para ellos, para que la población también se pueda manifestar, no es como la prensa, eh, mermelera, donde escogen a quién entrevistar, ¿no es? Así que cualquiera aquí se puede entrevistar, hermanos. Nada más decirle, hermanos, desde cualquier punto estaremos esto, porque ya nosotros tenemos que viajar ya a Puna también. Entonces, de repente también para Tagna están invitando ese momento a un llamado, de repente para Tagna se puede ir, por eso a veces... Siempre es bueno desviar a los enemigos porque a veces también te esperan esto, ¿no? Pero al decirle a los hermanos ya de, de donde está el litio, creo que está invitado ya el hermano Mario para, donde, para hacer conocer a la población, a, a los hermanos de, de Arequipa, de todo el mundo, de todo el Perú, eh, qué intereses tienen esos saqueadores, patrias en nuestro en nuestro país. Gracias a eso nomás diría por este momento.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 de que, ¿cómo se llama? Eh, se supone de que mañana 29 y 30 van a tener eh, una reunión ahí en Apurímac y van a ir directivos de acá de Arequipa. Esa, esos directivos de acá de Arequipa no nos representan, son personas corruptas que siempre se quieren llevar siempre se quieren llevar el premio y esas son las personas que se han dejado romper la mano, se han dejado romper la mano acá con el gobierno regional tanto con el alcalde de Cerro Colorado y son las personas que han debilitado las marchas y por eso quiero hacer saber a los hermanos de Apurímac que somos autoconvocados de cono norte, nosotros a nosotros nadie nos representa ni un dirigente corrupto, nadie lo que es nadie, nosotros estamos de pie y estamos para seguir luchando, eso es lo que quiero que sepan los hermanos de Apurímac, entonces eh, no sé si, si irán unos, unos hermanos autoconvocados no sabemos por ahora, por el medio de, por el medio que se llama de, por medio de la economía eh, por ahora no se va a poder viajar por eso le digo, por eso le digo compañeros, hermanos, hermanos del, hermanos del Perú, de que sepan de que eh, nosotros no somos nosotros no somos dirigidos por nadie somos autoconvocados, eso es lo que quiero hacerles saber y ahora lo que sí pido es de que la fiscalía agarren y comiencen ya de una vez a detener a estos corruptos, a Joaquín Ramírez que es un corrupto número uno que él, eh, que, que él tanto dinero que tiene por el narcotráfico, él sí es un narcotráfico, los terroristas son ellos, es lo que quiero saber pongámonos de pie hermanos para esta tercera toma para defender nuestra patria, defender nuestro Perú. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias señora, muy buenas tardes, amigos, amigas de las redes sociales, imágenes en vivo y directo desde la ciudad blanca de Arequipa, transmisión en vivo y directo por las cámaras de Mario, la voz del pueblo.